Ah, hoy parece ser un buen... ¡Ay, por favor! ¡Aquí no llueve! Una hora después... <risa> ¡Por fin acabó la lluvia! Finalmente puedo ir... Se pronostica una tormenta ¡Espera que! <risa> <Ay. risa> Unos minutos después ¿Acaso acabó la lluvia? <risa> Creo que acabó Uh... ¡Ah! ¡Cranchy! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo esperar a que termine. ¿Acaso intentaste ir a tu casa? ¿Puedes hacerlo?